El dirigente comunitario y parte del colectivo de organizaciones populares que convocan al llamado a huelga para el próximo lunes 12, dijo este jueves que para la huelga regional que incluye este municipio de San Francisco de Macorís, todo está listo. Estamos firmes para eso. No sé por qué el FALPO viene a llamar a huelga eh, eh, ahora, en esta, eh, ayer, porque... La gente del estuvieron, participaron en la asamblea general que tuvimos en Santiago y ellos, los, los miembros del FALPO, mire, los lo del FALPO de Santiago, los del FALPO de Navarrete, los del FALPO de, de, de Licey, toda esa gente del FALPO apoyaron ese movimiento para el día 12. Entonces, no sé por, por qué aquí hicieron ese llamado. Ese es un paro general. Recordamos que este llamado constituye el segundo en lo que va de mes. El mismo está siendo convocado por organizaciones populares de las provincias que componen el Cibao. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.